Mi nombre es María Ángeles Martín del Pozo, profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua y de la Literatura de la Universidad de Valladolid. Y yo soy David Carabias Galindo, profesor del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical de la Universidad de Valladolid. Gracias por apuntarte al MOOC Claves para afrontar tu trabajo fin de grado sin morir en el intento, de Miriada X. Si estás viendo este vídeo, es muy probable que seas un estudiante preocupado y comprometido con la realización de tu trabajo fin de grado. ¿En alguna ocasión te has preguntado cómo puedes realizar tu TFG de una forma más eficiente? ¿Te preocupa realizar un trabajo de calidad? Abordar la realización del trabajo de fin de grado supone uno de los retos más importantes a los que os tendréis que enfrentar en vuestra titulación universitaria. En él, tendréis que demostrar una serie de competencias que probablemente no hayáis tenido oportunidad de trabajar en profundidad durante el grado. Además de cuestiones relacionadas con la elección del tema y su desarrollo, durante el proceso os pueden surgir dudas o problemas relacionados con la estructura, el formato, la escritura académica, la citación o la defensa del trabajo. Este curso Aborda en cinco módulos teórico-prácticos esta problemática más habitual de una manera genérica, pero ejemplificando, para ser operativos, con la normativa del trabajo de fin de grado de los grados de educación de la Universidad de Valladolid, ya que sería imposible ejemplificar con cada una de las normativas de trabajo de fin de grado de cada titulación y de cada universidad. En el presente módulo cero de introducción al MOOC, os presentaremos los aspectos generales fundamentales del curso y se fomentará vuestra participación para poder establecer y tener en cuenta vuestros conocimientos previos e intereses formativos. En el módulo 1 abordaremos cuestiones básicas y necesarias en todo este proceso, como en qué consiste la asignatura de trabajo de fin de grado o cuáles son las competencias, los derechos y deberes de tutores y estudiantes del TFG. El módulo 2 servirá para dar a conocer y trabajar las habilidades tecnológicas necesarias para afrontar cuestiones como la búsqueda de información científica, el formato del documento o la citación y referenciación. En el módulo 3 se abordarán las habilidades académicas necesarias para que podáis lograr una redacción académica de calidad elaborar una presentación del trabajo terminado eficaz o ser capaces de llevar a cabo una autoevaluación de todo el proceso. Para finalizar, en el módulo 4 os daremos a conocer y se trabajarán las habilidades cognitivas necesarias para profundizar en la reflexión sobre la temática elegida y abordada y la presentación y defensa de vuestro trabajo de fin de grado. En este curso intentaremos brindarte las herramientas necesarias para afrontar la realización y defensa de tu trabajo de fin de grado con éxito. Para ello, utilizaremos distintas redes sociales que podéis ver en pantalla y el foro de la plataforma. De esta manera, podremos crear una comunidad activa y crítica en torno a la temática del curso y podrás, a través de tu dispositivo móvil, realizar preguntas, interpretaciones o curiosidades. Además, te animamos a que contestes los cuestionarios que se plantearán a lo largo del curso, ya que, a partir de tus respuestas, podremos ofrecerte retroalimentación relacionada con tu autopercepción como estudiante de TFG y te ofreceremos pautas para mejorar en esas habilidades. Así que os damos la bienvenida a este curso titulado «Claves para afrontar tu trabajo de fin de grado sin morir en el intento». ¿Empezamos? Thank you.